¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Como habréis visto en la miniatura o en el título del vídeo chicos, ya tenemos por aquí Nueva actualización de Crash of Cards Después de la gran demora de Crash of Cards debido a los lanzamientos de nuevos juegos Ya tenemos por aquí una nueva actualización chicos Antes de empezar a ver todo lo nuevo chicos, tres cosas en concreto Una de ellas, me ha flipado que flipas Os recuerdo que si dejáis un like y os suscribís Mañana subiré una apertura Una muy buena apertura de máquinas, Chicos, así que ahí lo dejo Y nada, vamos a empezar con el vídeo Va a ser un vídeo muy cortito chicos Pero no os preocupéis que lo vamos a ver todo al detalle Vamos con lo primero Que es nada más y nada menos Que una nueva pintura Sí, chicos, tenemos... Nueva pintura, nueva pintura Especial, que no lo he dicho Especial, chicos La estaréis viendo en la pantalla Delante de vuestros ojos, en vuestro móvil Esa es la pintura Es como, bueno, es una textura Es como pelusa Es como si fuera un peluche, ¿no? Los coches la van pasando Van pasando los coches Y es como si fuera pelusilla, ¿no, chicos? Dan como ganas de abrazarlo Segunda cosa Y un poquito más Importante chicos, algo que queríais, algo que queríamos todos, que estamos deseando que pasara Y es que vuelve, atentos, lo que vosotros queríais El mapa mansión, sí chicos, vamos a tener de vuelta el mapa de la mansión chicos Los nuevos, bueno, los nuevos no, los que, bueno, los que llevéis ya un tiempo pero bueno, vinisteis después de que quitaran el mapa mansión Vais a poder tener ese coche oculto que se esconde en ese mapa mansión chicos Es muy fácil de conseguir en este canal Vais a poder ver cómo se consigue Perfectamente, es muy fácil Y nada, como veis ahí es un poco diferente a lo que ya conocíamos Vais a ver hay una puerta con un ojo Que obstaculizan un poco las escaleras Bueno, habrá cambiado un poco, no pasa nada nosotros muy contentos de que vuelva un mapa tan mítico chicos Y nada, faltaría ver lo último y lo que a mí me ha encantado, me ha alucinado Como estáis viendo chicos, hay un nuevo coche Pero es que no es ese coche lo que a mí me fascina Miradlo bien, lleva una ametralladora encima Sí chicos, una ametralladora Y no solo eso, sino que no debes ni apuntar Apunta sola hacia los coches que tienes alrededor es una cosa que está muy rota, ¿vale chicos? Vamos a poder reventar muchos coches con ese nuevo Power Up Que no sabemos si será exclusivo de ese coche Sabéis que hay algunos coches como el barco pirata Que bueno, la primera vez que consigue un Power Up va a ser esos cañones O los misiles del de otro coche épico Y hasta aquí lo último que se sabe de Crash of Cars, chicos Nada, estar suscritos para nueva información, deciros que falta poco para que venga. En este canal sale y lo sabréis. Así que suscribiros, de verdad chicos, en este canal somos 100% Crash of Cast. Y si, si te gusta el juego, no sé qué no haces suscrito. Y nada, no sé qué más deciros. Voy a despedir ya el vídeo, la actualización vendrá dentro de poco. Yo estimo que entre el 15 de octubre, que es ya, y el 20 o si a final del mes de octubre lo importante es que viene ya viene con nuevas cosas con cosas muy chulas va a estar muy bien chicos y nada, con muchas ganas me despido, eh venga, adiós